Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos una vez más al canal del Euro, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos una vez más eh, a un tema polémico que he estado viendo por ahí por YouTube y demás, al cual eh, el, el multijugador de eh, de, de, de, de Mother Warfare, es decir, mmm, se le tiene mucha rabia, no sé, hay mucha gente jugando, porque es así, mucha gente jugando el, el multijugador, ¿Qué Quieres que te diga? Yo antes de salía Warzone, pues estaba eh, el multijugador de, de modo Warfare y me he viciado que te cagas directamente. Os voy a poner aquí mi historial: vale, que me he viciado que te cagas. Que he jugado ya más de mil partidas, mil que se dicen pocas, cinco días eh, la MP7, casi siempre con la MP7, porque es, que es el arma que, que, que, que me gusta más. Ya está, y lo que hay. Eh, ¿Se jugar con otras, Sí, también, pero con la MP7 es la MP7. Vale, eh, también es donde, donde he pillado más nivel. Pero vamos a hacer dos, mm, dos partidillas rápidas. Una, me imagino que estarán pesadas, que es jugar partidas rápidas en cualquier otro mapa, para que veáis eh, cuál es la, la, la, la diferencia. Eso sí, a mí me gusta, yo juego siempre yo juego de armas, de lanzamiento Showhack 24 7 es que los otros mapas eh, son muy malos vamos a probar vamos a darle directamente a esto tengo puesto eh, punto caliente dominio y bajo confirmado son los modos que me gustan a mí más que más que duelo por equipo porque me gusta que sean entretenidos vale eh, Sí, por cierto os sigo comentando el pase de batalla sigue activo por más que la temporada eh, 4 ha terminado pase de batalla sigue activo y se siguen sumando 1100 code points ya tengo el próximo pase de batalla totalmente gratis esperemos ya han dicho que el pase de batalla eh, puede ser que eh, el miércoles esté activo de vuelta si todo va bien si Black life Matter al cual eh, los Estados Unidos se va calmando. Bueno, lo que os iba diciendo Vale, lo que iba diciendo, me tengo que saber si no me escucho la voz, eh, lo que iba diciendo es que a mí me gusta, vale, esta vez está empezado, por eso, por eso quería empezar. Eh, no se trata de que si el multijugador no está mal, yo sé que el, que el, que el skill making a, que tiene este juego nos gusta, vale, se me desvió demasiado rápido, eh. siempre me gusta comprobar, vale, el pin no está mal. Pasa que ese pavo estaba apuntando directamente. ¿A dónde vas tú? Te cojo el arma y luego. Es la gra... Mierda. Viene uno por ahí. Es el punto caliente. Y alguien va al punto caliente. Vale, yo creo que se va basa... Yo creo que se va a en. El... en... En. En cómo juega la gente. Porque, por ejemplo, en Rush. Con lo rápidos que este juego. Rush es incontrolable. Estaba herido, por eso me habéis matado, cabrones. Digo. Una de las cosas. Me comí la granada, pero y me la comí entera, eh, eh no lo digo nada, eh vamos a ver ¡Uh! vaya hostia que me han dado, chaval vale, pero también puedo hacer esto madre mía Willy, eh, ¿por qué no tiene el C 4 yo creo que Yo creo que se basa es en cómo juegan, por ejemplo, eh... en cómo juegan ellos, tío. En cómo juegan ellos Es imposible decir algo cuando Cuando te están matando por todos lados, eh Ahora intentaremos buscar una partida que no esté empezada eso tampoco porque madre mía madre mía va ¡Ma, corre eh! vaya granadita eh vaya esto no es no, te puede... no puedes eh, rusiar mucho en este, en este mapa si intentas correr y rusiar mucho es que te están esperando por todos lados tío dónde estaba ese ese no Guay, bueno. wow, no se la comió, eh. Madre mía, es que a, a, sí, hay veces que no sé por qué, pero parece que da, que da igual. Te, te las comes por todos lados, tío. Mira, vale, victoria, va. Venga, eh, por tiempo todavía. Eh, imagináis, ahora os voy a. Eh, bueno, o lo que decía, es decir, no se basa en cómo está hecho el multijugador, si este multijugador está hecho impresionante, pero es que, eh, es, que es impresionante eh, lo bien que está hecho, lo frenético que es, eh, cómo se puede jugar, a ver, juegas siempre con gente de, de tus mismos niveles lo malo, ¿vale? Eh, que te pone, pero bueno, eso hace que, como es de tu mismo nivel, ¿vale? Eh, vamos a ir mirando show hub vale que eso es lo que me gusta a mí show es, eh, ahí me encanta eh. no sé por qué ese mapa me, me, me fascina es donde me puedo di divertir más mira el talon, he tenido otro otro nuevo eh, vamos a elegirlo no? ya que lo tenemos? Pe ah pero espera no, tengo, no. ah así sí sí sí, sí, sí. Eh, se basa en la gente en el estilo de juego es decir no pueden pretender ningún youtuber que eh, el estilo de jugar de la gente sea siempre como antiguamente es imposible, eh, es imposible eso Pero es que es principalmente imposible ¿me entiendes? es principalmente imposible ¿Por qué? Por el simple, por el simple hecho de que la gente pues eh, cambia, cambia, cambia, cambia demasiado en vez de ser tan. tan rush como éramos antes, que jugamos todo el mundo, jugamos a. Eh, corriendo. Vale. Madre mía, eh, ¿no ves? Es que, ¿cómo pretendéis Es decir? No es el juego, es la gente. ¿Qué hace el pavo ahí? Eh... Menos mal que tenía aquí. ¡No! ¡Madre mía! Le eh, digo, si os dais cuenta... Cabrón, tío. madre mía. Si te mato ya, eh, si os dais cuenta que es esa, que es esa la cuestión, mierda, mierda, estaba ahí que parecía que se va, se va a dormir eh, apoyando el arma. ¿eh? Vale, no lo vi a este. ¿eh? Mm... Si acaso... Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos compañero, eh... ¿Qué hacéis ahí arriba? ¿Qué haces ahí arriba? ¿No veis la manera de jugar? Uy, perdiendo terreno ¿Otra vez? ¿Otra vez ahí arriba? Bueno, no pasa nada eh, Yo creo que es que se basa más bien en la forma de jugar en la forma de jugar, mira, yo. Me encanta hacer esto. Es que me encanta. No, no, no, no, no, no. Vale. Pero, a ver, si mi muñeco quiere. Madre mía, me lo he comido, pero. Vale Vale Bueno eh, lo, que, lo que vengo diciendo muchachos Me cago en la leche No es el juego eh, Es la manera de jugar tío Mira Es la manera de jugar qué hacen dos ahí Que es que se van a dormir tío es que se van a dormir me hace... me, me recuerda no puedo pasar, tío nos están matando Vale. ahora que no hay nadie me cago en la leche, ahora que no hay nadie si lo digo lo cuento, ¿sabes? madre mía madre mía no no la vi no la vi 66 no vamos a ganar ni por a ver, y más si os queda no sé dónde están vale ¿Vale? ¿Qué haces ahí arriba de vuelta, tío? ¡Otra vez! Vale ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Vamos a matarlo! ¡Cuidado! ¡Vale! Vamos. Y tanto como ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Si me concentro un poco Si me callo luego que me concentro un poco Los puedo reventar un poquillo, eh ¡Qué cabrones! No son capaces de venir, tío Cuidado ¿Dónde va? ¿Dónde están, tío? Vale. Vale. Mierda. Concéntrate, Uru, concéntrate. Voy a concentrar un ratillo. Que esta hay que ganarla. Uah, la oficina ahí está. No está. Están aquí, ¿eh? ¿Qué camperos? Ese no lo vi, perdón. Estaba mirando Cuenca, eh. Te lo juro. Aguanta, aguanta. Madre mía. Le vamos a ganar por Campero. Es así, le vamos a ganar por Campero. Te lo dije, que le voy a ganar por Campero. Aunque yo muera 500 veces, me da igual. Es que le voy a ganar por Campero porque no van a poder contra mí. no me jodas que otra vez el pavo y arriba qué manía ¿Qué, qué manía de de meterse ahí tío corre corre corre, corre. bien Qué uno madre mía huele madre mía lo ves ¿No ves? No te desesperes. Concéntrate. Dale caña. Y el, y el multijugador de, de Modern Warfare tiene mucho potencial. Y ojalá, ojalá, ojalá. Que cuando salga el nuevo. Eh, le quiten el skin Making. Que lo han hecho en otras, eh, en otras ocasiones. Y funciona. Como le quiten el skin Making. En, en, cuando salga el, el próximo juego eh, buah, menudo menú men, men, menudo se puede pegar uno en Modern Warfare así que aquí dejamos el vídeo un saludo muy, muy enorme para todos vosotros gracias por estar ahí gracias por ver otro vídeo mío suscribíos y activar la campanita que cada día intentaré subir un, un vídeo nuevo con noticias, gameplay, warzone así que dejadme un like, hombre, no seáis malos y nos vemos en el próximo vídeo, eh, chao chao